hola mis queridos colegas veterinarios y amigos amantes de los animales el día de hoy les quiero hablar acerca del producto canipar el canipar como ustedes pueden ver acá es un producto que está recomendado para ser usado en caninos o en perritos entonces como para que no se les olvide y tengan el tip canipar de caninos este qué es este es un antiparasitario como lo indica en su caja o lo que podemos llamar antihelmínticos o vermífugos o lo que comúnmente llamamos purgas. Entonces, el canipar es un producto que lo podemos utilizar para el control y tratamiento de parasitosis, tanto gastrointestinales como cardíacas. ¿Causadas por qué? Por nemátodos o lo que normalmente nosotros conocemos como gusanos redondos, y los cestos, los que comúnmente conocemos como las tenias. Bueno, el Canipar es un producto que viene con cuatro principios activos, que son cuáles? Tenemos el pamoato de pirantel, el Prasicuantel, el febantel y la ivermectina. Entonces, ojo con esto. Para aquellos animales que son sensibles a la ivermectina, como la, las razas coli, tienen cierta susceptibilidad a la ivermectina, debemos tener mucho cuidado con productos. No quiere decir con este nomás, sino con todos los productos que contienen ivermectina. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como tiene cuatro productos o cuatro principios activos, podemos decir que este tipo de producto, el canipar, es un producto de amplio espectro, que quiere decir que nos controla los parásitos en diferentes estados de su ciclo de vida o que nos controla también dos grupos de parásitos como son los nemátodos y los cestos Entonces, en este caso, en el caso de los nematodos o los gusanos redondos, estos productos lo combaten en el estado de larva y adulto. Y en el caso de los éstodos puede controlar y tratar en el estado de huevo, larva y adulto. Entonces, como pueden ver, son dos grupos grandes de parásitos y adicional a eso en varios, est en varios estados de vida del mismo. Bueno, y como lo dice aquí en la caja, este producto es una suspensión oral. ¿Qué quiere decir? Es un producto que debemos suministrar por la boca de nuestros animales y cuál es su dosificación se debe utilizar un centímetro por cada cinco kilos de peso pero ojo este tipo de productos se debe utilizar a partir de la sexta semana de vida o los 45 días o mes y medio, como lo quieran llamar. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo vienen? ¿Qué presentaciones vienen? ¿Qué cantidad viene Pues bueno, el canipar viene en tres presentaciones, que son el canipar de 2 centímetros, la de 5 centímetros y la de 10 centímetros, que es la que les mostré del inicio. Entonces, yo les quiero mostrar... ¿Cómo viene la jeringa osificadora, aquí está. Como nosotros vamos a suministrar el producto a nuestra mascotica, es a través de esta parte, la parte superior de la jeringa, por así decirlo, que es esta, o la parte delantera, lo que hacemos es que le quitamos este, le quitamos este taponcito que viene en la parte de la delantera de la jeringa, y lo que estamos haciendo es que vamos empujando la parte de acá el émbolo de la jeringa. Pero, oídos, hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque ha pasado. Debemos contabilizar y tener en cuenta la cantidad que le vamos a dar a nuestras mascotas, pero es desde esta parte y no desde esta. Puede llegar a pasar. Entonces, si nosotros sabemos que le vamos a dar a nuestro perrito 2.5 centímetros, lo que hacemos es que calculamos a la primera medida aquí grande que tenemos los dos puntos centímetros y no en esta parte de acá donde dice los 2.5 bueno y para que no se les olvide el día de hoy vimos el producto canipar para ser utilizado en nuestros perros a partir de la sexta semana de edad recuerden bueno espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy no olviden consultar su médico veterinario de cabecera, seguirme en mis redes sociales y suscribirte a mi canal de YouTube. Para la próxima.